Eh, vamos a seguir hablando de redes, pero en este caso eh, Juan Domingo va a hablar primero sobre la, las bienales, bueno, va a hablar de lo que le dé la gana, pero sobre, sobre si las bienales, este tipo de, de encuentros eh, que nos convocan durante unos días y luego nos dicen que vamos a seguir trabajando y tal y claro, si son útiles o no. Él, él ha sido eh, curador en la última veao, y bueno, y es un ciudadano también del mundo, está dando conferencias, yo cada vez que hablo con él está en una ciudad distinta del mundo, eh, que desde, una, desde la experiencia de un profesional exitoso y cosmopolita nos diga si este tipo de cosas son, son útiles, lo mismo dice que son inútiles y suspendemos las actividades. Eh, después, Carlos y... Al Bolaño nos van a hablar de una iniciativa preciosa, que es una intervención, una de esas que salen del corazón de la gente, de los profesionales, un grupo de eh, activistas culturales que quieren ofrecerse como instrumento de, de cuidado, restauración y, y, y mejora de los patrimonios del Irak o sea, de la Mesopotamia, de donde venimos todos. Específicamente en esta ciudad, todo lo importante que ha pasado ha venido de allí, ¿no? Somos los indianos de la Mesopotamia. Y finalmente, eh, Juan Bolaño también nos va a hablar de una experiencia de que yo veo desde fuera y me siento muy orgulloso cuando la cuento fuera de Córdoba, que es, el grupo de amigos de Medina Zara. Igual, una iniciativa desde la sociedad civil, desde un grupo de gentes que dicen, bueno, Medina Zara estará gestionado por las instituciones públicas, tendrá unos programas eh, de m, los ministerios de las Consejerías de Cultura que deciden, pero nosotros, como grupo de gente que sienten que Medina Zara forma parte de ellos, pues se asocian y generan unas experiencias preciosas que animan, animan el conocimiento y el respeto en esta ciudad y fuera de ella por algo tan maravilloso como tenemos aquí, como Medina Zara. Esa es la propuesta de este bloque. Eh, Juan, cuando quieras, si vas a hablar desde ahí. O... Igual, si, si sois rigurosos con el tiempo, tomamos café. A Oye, el, ¿el tiempo donde lo marca. Eh. El tiempo donde lo de o sea, yo te voy a decir esto. De ah, vale, de vale. vale. Vale. muy bien, buenos días. Eh, vamos a ver, eh, soy directo, actualmente soy director de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, junto con dos arquitectos más, Carmen Moreno y Begoña Díaz-Urgorri, y, y también he participado en la Bienal de Venecia de Arquitectura Española, que ha ganado el León de Oro reciente, tan famoso y tan, y tan aplaudido, al pabellón español por los contenidos, en aquel unfinished, ¿no? lo inacabado, lo incompleto, ¿no? Eh, yo eh, yo venía querría plantear mi, mi presentación hablando de lo siguiente. Yo eh, voy a hablar en plural porque también, de alguna manera, lo que voy a trasladaros eh, no es solo mío. no eh, Aunque quita, quizá hay una visión muy particular eh, sobre el, el, la curatoría, sobre el curator de la Bienal Española de Arquitectura. Yo sí creo que, a diferencia de los museos o, por ejemplo, las las ferias de arte, las ferias de arquitectura, os estoy hablando como arquitecto, en el museo se, se presentan obras ya reconocidas patrimonialmente, no existe el riesgo, ¿no? sin embargo, en las, en las ferias internacionales, pues, más bien aquello es comercio de arte, ¿no? Arco es un comercio, es una fiesta del arte, en la que se mezcla todo tipo de cosas. Pero las Bienales tienen un perfil muy concreto que es esa curatoría, esa mirada particular que se lanza sobre las cosas. En concreto, yo me encontré con una visión sobre la arquitectura española que creo que, eh, frente a las bienales tradicionales que había habido hasta entonces, en la que se premiaban eh, las, arqu las arquitecturas que se hacían en España por criterios generalmente tipológicos, la ¿no? mejor vivienda unifamiliar, la mejor vivienda colectiva, etc., pues mmm, nos pareció más interesante lanzar una mirada que no tuviera que ver con la estructura de programas, sino más bien cómo. Eh, los arquitectos o la arquitectura española podía eh, lanzar unas propuestas sobre cuestiones derivadas del patrimonio o del paisaje, por ejemplo, ¿no? o la investigación. Entendiendo que es difícil establecer categorías o clasificaciones. ¿no? Entonces, el patrimonio, además, este año sabéis que se cumple el 30 aniversario de la Ley de Patrimonio Histórico Español, es un momento importante y aún más cuando España es un país que después de Italia tiene un inventario y un registro de patrimonio enorme. ¿no? Después de Italia la más importa, el patrimonio digamos, más numeroso, más cuantificado, y, y el arquitecto español es un arquitecto que está trabajando eh, con propuestas muy interesantes sobre estas temáticas. Entonces, desde ese punto de vista surge una idea sobre el patrimonio, eh, en la que eh, no existen clasificaciones ni por digo, ni por programas, equipamientos, vivienda eh, relacionada con el patrimonio, sino más bien no hay ni escala, ni hay temáticas. sencillamente es cómo el arquitecto español afronta estas relaciones patrimoniales. Y yo coloqué estas dos cuestiones encima sobre esta mirada patrimonial, que es muy particular también en la, en la posición de española. ¿no? Por un lado, eh, pensar que eh, el patrimonio no es una cuestión... ...de técnicos ni de especialistas. Me parece importante que el patrimonio está aparejado con una manera de relacionarnos con la historia. Es, por tanto, una acción muy vital, muy vitalista, que amplía la, la, la, la mirada que hay sobre cualquier disciplina, ya sea arqueológica, histórica o arquitectónica. Y que además cada época, cada época de la historia ha tenido una relación muy concreta y muy diferente con, esa, con ese encuentro con la historia. No es lo mismo el patrimonio en la época del Renacimiento como el patrimonio, como el contemporáneo se, se enfrenta con esta lectura del pasado. ¿no? Eh, de hecho, hay una, hay una situación paradójica en nuestro tiempo en la que jamás una época como la nuestra ha decidido llamarse a sí misma moderna y a la vez ser tan conservadora con los restos del pasado, ¿no? Hay una situación bastante extraña. Quizá hoy ser moderno signifique sea, es ser conservador, ¿no? Un moderno lo primero que hace es recurrir a la historia como modo de legitimar una apuesta de presente y de futuro. Y desde ese punto de vista es como nosotros hemos planteado esa bienal en la que, casi casi además por experiencias personales, no mi relación con el patrimonio, donde tengo un estudio, una antigua fábrica, en la que, en la que creo que hay... hay hay un, se pone de manifiesto una cuestión que, que creo que es importante en nuestra sociedad no, eh, no nos han enseñado a disfrutar del patrimonio. Generalmente el patrimonio se vive como una carga como un problema cuando eh, desde una situación bastante dramática y creo que el patrimonio justo lo contrario es luz es disfrute es, es, hay que encontrar una manera más relajada más natural, de, de encuentro y de reencontrarse con nuestra historia con nuestro pasado. Y yo desde ahí planteaba dos cuestiones importantes. Una primera es esta que veis aquí, esta fotografía, que es un fragmento del documental eh, Retake with Evidence de, de Jace Coleman, del artista Jace Coleman, en la que, por un lado, la aproximación al patrimonio desde las bienales se podía producir, o desde la bienal que, que, que, que yo está, nosotros estamos planteando, es una aproximación que tiene que ver con la disolución de los límites eh, de manera que no es, patrimonio no es el pasado, sino más bien es, eh, es una manera de enfrentarnos al pasado desde el presente, en, en el que el tiempo pasado y presente son coetáneos o están en el mismo instante o en el mismo momento. Quiero decir que eh, esa confrontación que hay entre pasado y presente, cuando desde el presente nos asomamos al pasado, supone una distancia y confunde ciertas posiciones de unos y otros, en tanto que eh, la posibilidad de, de, de, de, de hacer una inversión en el pasado para poder entender nuestro presente que hemos perdido en el tiempo este podría ser una buena solución. De hecho, la selección de obras sobre el patrimonio que hay en la Bienal, bienal es difícil distinguir cuándo empieza el presente o cuándo mejor dónde está el tiempo pasado y dónde está el tiempo moderno. Hasta dónde está lo nuevo o empieza lo nuevo y dónde se deja lo viejo, ¿no? en esa confluencia de tiempos diversos. Esa era la primera cuestión. Y la segunda es esta, que muestro con esta imagen, que aunque no pertenece a la Bienal, pero es eh, la experiencia personal, la posibilidad de lanzar lecturas autobiográficas sobre eh, una noción universal del patrimonio. Eh, yo creo que el patrimonio no solo es una lectura o no solo... Es, ...es algo de todo... ...sino que también el patrimonio... ...nos pertenece a cada uno de nosotros... Tiene, ...existe la posibilidad de, de, de desplazar... ...ciertas experiencias sobre el patrimonio... ...que nos permitirían ampliar la noción... ...que hay de un patrimonio colectivo... ...los lugares no solo son... ...tienen una sola historia... ...los lugares tienen muchas historias... ...y esas historias son las de cada uno... ...las de cada uno de nosotros... ...bueno, con esta mirada... Como digo, establecimos una propuesta, una propuesta en distintas categorías en la que el patrimonio era visto en una circunstancia de continuidad, ¿no? eh, sin escala. Nos interesaban situaciones de conflicto, situaciones de relación que no obedecían, como digo, ni a programas ni a escalas. Y a su vez, en esa lectura no endogámica de la Bienal Española de Arquitectura… El, además iba con, esta, con este título, ¿no? este era el, el lema de la Bienal, alternativas, alternativa en este sentido, ¿no? en la manera de enfrentar o confrontar una relación con nuestra historia, con nuestro pasado, pues eh, tenía como objetivo pues, provocar una serie de actividades en, que iban paralelas a la exposición de los trabajos y que tenían que ver eh, con, una, eh, un lugar de, con un lugar de encuentro, un lugar de... Eh, ...de comentario, un lugar de reflexión sobre, eh, sobre cosas eh, vinculadas con, eh, con, con, con la actividad. Por ejemplo, mmm, una de ellas, la primera es, de ellas se hizo en la fábrica azucarera de San Isidro... ...una antigua fábrica azucarera, eh, en la que justamente tengo mi estudio de arquitectura... ...que es el tema de debate actual ahora mismo en la ciudad de Granada. ¿Qué será de esta fábrica, que está, ha sido declarada un bien de interés cultural? y sobre la que se cierne la mirada puesta en el futuro de desarrollo de la ciudad con programas formativos, culturales, eh, de investigación, ociosos, y que supondrá incluso el reencuentro también con la memoria contemporánea de la ciudad de Granada, no solo la memoria eh, del mundo islámico, del renacentista, sino la posibilidad de, ya no, ya no desde la industria, sino de reconocernos en un patrimonio contemporáneo que tiene que ver con el paisaje y con la, y con la agricultura. y en torno pues A estos espacios pues se producen foros de debate, foros de encuentro, en los que la ciudadanía eh, lanza preguntas, lanza, in, eh, lanza sus inquietudes sobre, sobre el futuro de este lugar y que, entre todos, eh, intentamos poner en marcha. Bueno, muchas gracias. Este ha sido… Bueno, yo soy Álvaro Planchuelo, soy arquitecto, eh, especialista o aficionado al patrimonio, según se mire. Eh, primero decir que es un placer estar aquí en Córdoba con toda la gente. La verdad es que los cordobeses no saben el gusto que da a los que no somos de Córdoba venir aquí a hablar. O sea, y mucho más si es de Irak, con la relación que hay. Eh, todo esto surge por Carlos Clemente, es arquitecto, el director del máster de la Universidad de Alcalá, lleva 20 años impartiendo máster, es una figura en el patrimonio, y un día pues, me llama y me dice, Álvaro, están destruyendo Palmira, están destruyendo Nínive, hay que ir a arreglarlo. Y digo, bueno, como que, Carlos, bueno, si no quieres tú llamo a otro, y digo, bueno, bueno, espera, espera, me pongo el casco, cojo el lápiz y vamos. Y el asunto es, sencillamente, pues ser conscientes de que hay un patrimonio que está en destrucción, que está en gravísimo peligro, y que es un patrimonio de Irak y de toda la humanidad, porque es la cuna de la civilización. Entonces lo, le dijimos, Carlos, ¿qué hacemos? Él sabe que nosotros en nuestro estudio pues, hemos hecho proyectos de utilizar el patrimonio más que de arreglarlo. Es decir, cómo lo usamos para la sociedad civil. Hemos hecho un bonito proyecto en, en, en África, en Senegal, con el patrimonio natural, que lleva 15 años, un proyecto sostenible. Eh, otro en Oman, también con el patrimonio natural, en Guatemala, que se llama territorio maya, con los yacimientos arqueológicos. O sea, tenemos una cierta experiencia en, en tratar el patrimonio desde un punto global, desde la sociedad civil, no desde la administración pública. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con, con, con este tema que me propones? Y lo único que podemos hacer, inicialmente, es investigar. O sea, eh, para hablar, hablar con, con los profesionales de Irak, de tú a tú, en qué podemos servirles, en qué podemos ayudarles. ¿no? Con esto, a ver si tengo aquí el mando. Bueno, como hay poquísimo tiempo, pues tú, Susana, por favor me avisas a los nueve minutos, porque tengo diez. Bueno, con esto, eh, primero una brevísima introducción de lo que es Irak, para que sepamos de lo que hablamos. Irak eh, es un país que al norte tiene las montañas del Kurdistán, ¿eh? donde surgen el río Tigris, en ese delta, el río Éufrates viene del oeste, desde Siria, se juntan dos los ríos aproximadamente en la ciudad de Bagdad y desembocan en, en Basra, en el Chatel el Arab, que es la salida de los dos ríos en un gran delta al Golfo Pérsico. O sea que básicamente, en esta matriz que vamos a explicar, que siempre lo hacemos al patrimonio de espacio-tiempo, que ha surgido aquí muchas veces, pero que es muy útil, el primero es el espacio, que es donde ocurren las cosas, tenemos tres zonas, la montañosa, el Kurdistán, el desierto y la zona fértil entre dos ríos y la desembocadura. Eh, sin saber, sin conocer mucho el país, iniciamos la investigación a través de los sitios arqueológicos. Hicimos un listado. A cada uno le aplicamos un, un pequeño texto, para, más casi nada, para recordar nosotros eh, qué es lo que significaban. Eh, cada, cada espacio tiene una ficha. Hemos hecho una ficha investigativa. Es, esto es un libro de 300 hojas. Tampoco se lo vamos a poner aquí, pero es un ejemplo. Alucaidir, que es un palacio basílido del siglo IX o las las rutas neolíticas de Latar, Cestifonte, que es una ciudad persa, o Hatra, que es de los partos, eh, eh, o el famoso minarete de Samarra, o Wasit, que es las, las primeras arquitecturas omeyas. Eh, y el segundo tema fue las ciudades habitadas. ¿eh? que tenemos? ¿Qué monumentos? ¿Qué ciudades? ¿Qué centros históricos? Se eligió también una serie de, de eh, ciudades y e hicimos una investigación de cada una de ellas. Les traigo una más que en el Kurdistán, que es una ciudadela, o Bagdad, con el río Tigris, que se desarrolla a lo largo del río También dentro de Bagdad hemos hecho eh, estudios de qué monumentos o qué edificios concretos son dignos de, de, de tener atención. ¿no? Con toda esta investigación, bueno, también en, la, en el momento islámico, esto es Karbala y Nayaf, que son las dos ciudades chiitas de, de, digamos, de peregrinación. Eh, no les voy a contar ahora por qué, pero vamos, es, un, es un asunto totalmente muy interesante de cómo se forma el, el, el islam suní o el islam chií para entender lo que está ocurriendo ahí. ¿no? Si hubiera más tiempo, lo haría. Y un, y un elemento muy importante también son los espacios naturales. O sea, lo que estamos intentando es tener una visión global del país, de su patrimonio, de qué, qué tenemos allí a través de, de pues, sus monumentos, sus ciudades, sus espacios naturales. Con todo esto aplicamos la, la matriz espacio-tiempo de, de, de, de, de lo que hablábamos, que se trata simplemente pues, en, en, en, el, en el tiempo eh, con, con, que tra, donde transcurre esta cultura del Sumer, que estamos hablando de 4.000, 5.000 años eh, antes de Cristo, o sea, unos 7.000 a partir de ahora, el, el, la civilización de Akkad eh, Babilonia, que es el segundo milenio, Asiria, que es el primer milenio, Asiria es el norte, Babilonia es el centro y Sumer es el sur, para que nos vayamos entendiendo. Aquí tienen un, un pequeño esquema. Los Seleucidas, que es a la, a la conquista de Alejandro Magno, de la ciudad de Babilonia, en el siglo IV a.C., deja sus generales, que son los elucidas, y están allí unos 300, 400 años, hasta que los partos, que son pueblos provenientes de, de Irán, y los sasánidas, que son también de Irán, tienen una cultura que llega hasta la conquista del Islam en el siglo VII, después de Cristo, después de Mahoma. Este más o menos es el... Después del Islam hay las invasiones mongolas y, y el imperio turco y la dominación británica. Eso es más o menos el todo Oriente Medio tiene esta distribución en el tiempo. ¿Eh? Se ordenaron las ciudades, se ordenaron las ciudades, las ciudades habitadas en dos grandes bloques, que es Mesopotamia y el Kurdistán, porque es una región distinta, y los espacios naturales, los dos que hay, que es los humedales y la alta montaña, los humedales del, del sur y la alta montaña del Kurdistán. Eh, a partir de aquí, lo que se hizo fue coger toda esta matriz que hemos visto y meterla en una red. ¿eh? En una red, eh, global, que su intención es darle un sentido a este patrimonio. O sea, nosotros teníamos en la mesa eh, 50.000 fotos, porque no les he contado que eh, Carlos lo primero que hizo es montar una red internacional de gente, donde empezamos cuatro o cinco, ahora hay 3.500 personas implicadas en esto, pero gente muy importante del de patrimonio, de, de técnicos, políticos, que están interesadas en de alguna manera solucionar, aportar algo para que, no se pierda la cuna de la civilización del mundo, que está aquí. Entonces, hay mucha gente implicada. Eh, lo, que, lo que hicimos es eh, ponerlos en una red que tiene tres recorridos, que es el recorrido islámico, el recorrido greco-persa y el recorrido mesopotámico, para entender el patrimonio de este, de este país, cuna de la civilización, de una manera que lo podamos, eh, pues, podamos trabajar con él. El, el, el primer itinerario, que es el islámico, es un itinerario interesantísimo. Lo que pasa es que eh, AFRI, que es la asociación nuestra, se quiere centrar más en el Mesopotámico, que es verdaderamente la cuna de la civilización. Pero vamos, este es impresionante. O sea, desde, desde las ciudades... Eh, perdón. Desde las ciudades cuna de la civilización en, en, en el Kurdistán, de, de la civilización kurda, o con religiones como el yaicismo o, o la, la, el yacimiento arqueológico de Samarra, que está en el centro, que es el mayor yacimiento arqueológico del mundo. O sea, no, no, no, es del mundo. Ahí es, y está todo prácticamente por excavar, ¿eh? donde están los. hay dos mezquitas con dos minaretes, o las, las ciudades santas como Carbala, Kar Kufa o Nayav. ¿no? El segundo itinerario es más pequeño en ciudades, pero tienen un valor impresionante, ¿no? que es Hatra, que es patrimonio de la humanidad ahora mismo, capital de los partos. Eh, Cestifonte, que fue la capital sasánida, que también, bueno, pues quedan, quedan unas bóvedas y unos elementos importantes. Seleucida y Babilonia, que luego la veremos. Y la tercera red, que es la que realmente nos importa, es el itinerario mesopotámico. Este vamos a intentar eh, recorrerlo ahora desde el norte eh, hacia el sur y en el tiempo desde lo más nuevo hacia lo más antiguo. O sea, vamos a empezar en Asiria y, a, y a acabar en Sumer. Porque lo que nos interesa es poder ver cómo este conjunto mesopotámico se puede recorrer, o sea, una persona podría recorrerlo e enterarse íntegramente de él. ¿no? Entonces, eh, les presentamos, digamos, los starlights de este, de este, de este posible itinerario. ¿no? Esto es Mosul. Ahora mismo, esta es una ciudad en guerra. Eh, la, eh, eh, eh, eh, todos sabemos que el ejército de Irak, o los aliados, está intentando recuperar del ISIS la ciudad de Mosul. Eh, en Mosul, en el, en el House Museum, se encuentran muchas de las maravillas asirias, de, de, de la época siria. El estado en que no vamos a encontrar esto cuando lo recupere el ejército de Irak, no lo sabe nadie, pero probablemente sea un absoluto desastre. ¿Eh? Eh, Nínive también está en Mosul, es otra ciudad eh, enorme, con un, con un potencial impresionante arqueológico, pero tampoco eh, está dentro de Mosul y no sabemos eh, el estado en que llegará. Dursa Rukin le ocurre lo mismo, esto es Horsabad, donde está el Palacio de Sargón, que muchos lo, lo, lo conocerán, la mayoría del patrimonio de estas ciudades está en el British Museum y en el Louvre. No sé si es una ventaja o una desventaja, pero bueno, están ahí. Eh, y Ninrut. Ninrut ha salido ayer o antes ayer en la prensa en la voladura completa de la ciudad por parte del ISIS. Es una, una capital del imperio asirio, de Asubarnipal, con un Palacio de, de Senaserif, es un, un sitio impresionante. ¿Eh? pero tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar, ya veremos cómo lo podemos... Eh, y la última ciudad, Asiria, todas estas son ciudades del Tigris, del río Tigris, que es Ashur, que también fue capital de, eh, de, de, de, de, del Imperio Asirio. ¿eh? Eh, Ninurta, que es otra ciudad que está al sur, también es Asiria. Y ya entramos en, en Erbil, que es la capital del Kurdistán, que la traigo porque eh, se sale un poco del itinerario, pero tiene muchísimos yacimientos arqueológicos de la época sumeria, ¿no? Esto es en una ciudad donde Carlos Clemente ha estado trabajando muchos años, restaurando la ciudad. En el Museo Nacional de Irak, porque contiene todas las colecciones. y que es en 1700, ya estamos en la época Babilonia, bajando por el río, vamos a cambiar al Éufrates. Eh, y en el periodo Babilonio, dejamos a Sirio y bajamos en el tiempo al Babilonio, siglo II. El, el Sigurat de y Garzu. que es otra ciudad, está un poco eh, al lado de Bagdad, eh, reconstruida, pero también representante de Babilonia. Esto es Babilonia, una reconstrucción en 3D, lógicamente. Lo que tenemos de Babilonia ahora mismo es esto. Es una ciudad muy complicada en, de, de excavar y de, porque se ha reconstruido muchas veces, es muy difícil. Pero eh, yo no digo que se pudiera llegar a tener esto, ¿no? Pero, eh, bueno, pues es Babilonia y todo el mundo sabe que es una ciudad que, que hay que salvar de alguna manera, ¿no? Eh, Borsipa, otra ciudad al lado donde queda su la ciudad de Kish, aquí empezamos a entrar ya en los auténticos orígenes de la civilización. O sea, esta ciudad tiene 5.000 años, eh, que es cuando empezaron los primeros, la primera ciudad, los primeros asentamientos donde había templos, eh, palacios y, y enterramientos. Eh, Nippur, otra de las ciudades que hay allí, Samagua, que estas no es una ciudad arqueológica, sino que es una ciudad moderna, pero que recupera muy bien el paisaje, como una sirilla de los oasis y del río Eufrates, ¿no? Y, y las, las, realmente ya, donde vamos al siglo VI, siglo VII, es en el, el al ubaid que lo que nos, está, nos queda es esto, ¿eh? Pero tiene un valor impresionante, o Eridú. En Eridú han aparecido los nueve, nueve templos, todos anteriores al, al año 3000, en las excavaciones, que son los, los primeros templos de la humanidad, ¿no? Lo mismo Uruk, otra de las grandes ciudades, aquí todos nos acordaremos de la Biblia, del Génesis, ¿eh? porque ya el éxodo es de la época de Moisés, que es Ramsés en Egipto, la ciudad de Ur, con el mejor el mayor figurat que hay en, en Mesopotamia, eh, la ciudad de Larsa, también de la época sumérica, Lagash, con las esculturas de Budea, Girsu, que es otra ciudad, Otelo, al lado, al lado de Lagash, eh, Tel Kaiber, que es una ciudad que está ahora mismo excavándose por, por los arqueólogos de Bagdad, de, de, de, de Irak. Y llegamos al final, donde tenemos un enorme paisaje, que son los Marslands, o las ciudades, los, la zona húmeda, donde se junta el río El Tigris y el Éufrates, donde se conserva toda la cultura mesopotámica a través del tiempo con la, la arquitectura de cañas, que están usando los árabes de los Marslands, pero que nos permite ver una visión globalizada de todo esto. El itinerario acaba en Basra, que es la Venecia del, del desierto, donde también hay un museo con unas colecciones muy importantes, eh, decir que en esta exposición, que ya le dejo el, a Carlos Clemente del Paso, pues es importante que esté aquí eh, Victoria Garriga, que es una arquitecta de Barcelona que ha trabajado muchísimo tiempo, tiene muchísimos premios, en, en, precisamente sus últimos trabajos están en Barra y tiene muchos premios en Bagdad, y Gada Aslik, que es arquitecta de la Universidad de Bagdad, que no sé cómo estará viendo todo esto, luego me lo comentará. Eh, con esto, simplemente, por último, decir que todo esto tiene sentido porque existen estas colecciones, porque todo está en Europa o en Estados Unidos, está en el British Museum, en el Louvre, la Puerta de Star de Babilonia está en, en el Museo de Pérgamo, en Berlín, y las colecciones del Chicago, de Pensilvania y del Metropolitan Museo de Nueva York. Sin eso no hay una colección global. A partir de aquí, Carlos, muchas gracias por, por, en fin, por oír esta exposición y les dejo a Carlos Clemente, que es el verdadero artífice de todo esto carlos bueno bueno esta exposición como ha dicho pedro eh, es una iniciativa eh, civil en la que mm, lo que estamos intentando es eh, prestar nuestro apoyo a un hecho insólito que está ocurriendo y es borrar las raíces culturales de la cuna de la humanidad. Borrar las raíces culturales eh, como estamos viendo en el último año, esto mm, es muy alarmante, no nos ocurre a ninguno de los que estamos presentes. Aquí hay una persona de Irak, que es la profesora Gada, a la cual realmente esta exposición eh, es nuestro interés eh, transmitírsela eh, en vivo y en directo, porque es la persona que es de Irak y es a la que yo me dirijo. Nosotros, profesora, eh, somos un mundo muy ajeno al mundo de la cuna de la humanidad y sin embargo es nuestra, nuestra raíz. Nosotros estamos eh, tratando de, de apoyar y decirles que les, es, que les vamos a apoyar, ¿eh? que estamos creando una red, creemos que muy potente, para eh, que nos tengan a su disposición. Hemos trabajado 15 años en Erbil. El problema de Erbil es que, y el problema de la cuna de la humanidad, es que hay una tradición en Irak de anglosajones, alemanes, muy consolidada, que son los que realmente conocen el patrimonio cuna de la humanidad. En el resto de la sala que estamos aquí, en el mundo hispano, somos muy ignorantes y hemos estado muy ajenos a la raíz de nuestra cultura, a la raíz de las ciudades que Álvaro acaba de poner. Eh, mi trabajo en Erbil no consistió solo en restaurar, eh, cuatro edificios y en hacer un plan de materiales y una analítica de materiales. Nuestro trabajo, que trabajamos también con la UNESCO en Babilonia, en el turismo de Babilonia, el turismo de Nayat, durante dos años formando 30 personas para eh, explicar los mecanismos de, de turismo, no fue eh, realmente solo ese trabajo. La dificultad que tuvimos fue conocer equipos que estaban trabajando en el mismo yacimiento con nosotros, equipos de Chequia, equipos de Francia, equipos de Italia y dos equipos de Inglaterra, que no sabían nada de lo que estaban haciendo los otros equipos, en el mismo yacimiento. No conocían. Era secreto de su universidad, era autoría intelectual y no estaban relacionados. Yo creo que nuestro pequeño éxito en Erbil fue Conseguir reunirnos en tres ocasiones con ellos y conocer lo que estábamos haciendo unos con otros en un edificio conjunto al otro. Este es un problema importante que es la integración de los equipos. Esto es en lo que nosotros queremos apoyar. Los equipos que se están organizando son en investigación, todo el área de investigación, que queda muchísimo, como le han visto en el patrimonio de Irak, o sea, estamos en un tanto por ciento muy bajo, menor del 10% de lo que queda de conocer de Babilonia, de lo que queda de conocer de cualquiera de los conjuntos, se ha excavado muy poco y la investigación es muy importante. Y la investigación tiene una conclusión, detener el espolio. No solo detener la destrucción del último año, sino detener el espolio. Cuando no se conoce, se produce espolio. Y ahora se está produciendo espolio con, el, con la dinamitación de Nínive Palmira, que es otro área geográfica y otro. Segundo es concentrar y el apoyo de todos los expertos que hay en el mundo, aquí en la sala hay muchísimos, por tanto está dirigido en ese sentido a vosotros, concentrar el interés por un área que nosotros desconocemos muchísimo. Fijaros qué patrimonio, acaba de poner Álvaro, pero lo desconocemos muchísimo. Conocemos más Egipto, yo he trabajado en Egipto mucho más que en Irak. Conocemos civilizaciones... Pero realmente el patrimonio Iráz para nosotros es muy desconocido y el tercero es considerar este proyecto como un factor económico, un factor de desarrollo clave en el futuro de nuestro patrimonio. como hemos visto en España, en España, en Córdoba, en este momento en Córdoba y en toda España, en Barcelona, el equipo que estáis aquí de Barcelona, el patrimonio ha pasado a formar parte de un activo económico. Es un recurso económico importante. Yo en las ciudades en las que trabajo, en Alcalá de Henares, ahora mismo es la primera industria, la primera industria de Alcalá de Henares, de una ciudad industrial. La universidad son 3.300 empleados, en el patrimonio se ha quintuplicado eh, desde la declaración de patrimonio de la humanidad y hemos pasado de tener un patrimonio que económicamente era insignificante a ser un motor de desarrollo. Ese es el, uno de los mensajes, el mensaje de conclusión que nosotros a Irat le queremos dar. El patrimonio puede ser un motor de desarrollo de vuestro futuro. Puede ser, tenéis mucho petróleo y tenéis una economía basada en el petróleo, pero también la cultura y el patrimonio, en los países en los que estamos trabajando desde hace años como vosotros, es un factor de desarrollo. ¿Cómo se ha organizado este grupo? Este grupo, pues tres ideas. En primer lugar, nosotros con AFRI fuimos... A raíz de estos trabajos que hemos realizado en los últimos 15 años, nosotros creamos una asociación en el año 2010. Era una asociación en la que tratábamos de unir a las empresas que estaban trabajando allí. Es un conjunto de 50 empresas aproximadamente. Y esas empresas todas están aportando ya al patrimonio y a la cultura. Ante el hecho insólito de querer borrar las raíces, lo que hemos hecho ha sido un cambio total en la asociación. Hemos cambiado la junta directiva, la hemos profesionalizado y en este momento tenemos un grupo en el que personas como Álvaro están vinculadas totalmente al apoyo a, al apoyo a lo que está ocurriendo en Irak, que es una cuestión insólita, que es que se quiere borrar las raíces de la cultura, pero las raíces de la cultura vuestra de Irak, pero que son nuestras también. Nosotros procedemos, de la, de la invención del arco, de la creación de la ciudad, del origen que estudian profesores que ya en España eh, eh, son importantes en el mundo del debate intelectual, como es Pedro Azara del grupo que coordinan Pedro García del Barrio, que en el que trabaja Victoria Basa, en el que está Pedro Azara y que ya en España ha habido exposiciones en las que el patrimonio, eh, esto lo conoce muy bien Gada Alcid, el patrimonio de Irad empieza a, a estudiarse, a, a incentivarse y a crear una cierta inquietud. Por tanto, nosotros queremos centrar, eh, integrar todos los equipos, aglutinar, eh, toda la gente experta que estamos en cada uno de los sitios y que eche, eh, demos una mirada con conocimiento sobre el patrimonio de Irak. El segundo aspecto, ¿cuál es el mecanismo internacional que tenemos en este momento más apropiado para realizar los convenios? Sin duda es el programa del Escudo Azul, que es el, que, el comité que tiene la UNESCO para eh, salvar los sitios históricos, los monumentos, en caso, en caso de... Sí, cortamos... Eh, en caso de, como estamos en este momento, de eh, crear redes internacionales para el patrimonio en peligro. Y en último caso, vamos a tener una primera reunión eh, en mayo. Me acaban de decir ahora que en mayo tenéis una reunión, ¿no? Un, una reunión en bagdad Vamos a ver las fechas. Ah, esto se realiza a través de... <ríe> de la Comunidad de Madrid y a través del grupo de arqueólogos que dirigen el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid y partimos de ese grupo de investigadores que son los que trabajan y a partir de ahí se creó la red, una red eh, en la que tienen ahí el Facebook, son 3.500 participantes. Esta red tiene dos características, una en la que un porcentaje muy alto, el 80%, son personas que están trabajando en el patrimonio, que conocen los mecanismos del turismo, del patrimonio, del desarrollo económico, el mecanismo de la restauración, ahí están nuestros 821 alumnos de 21 nacionalidades y los mecanismos de la investigación y la arqueología. Y en segundo lugar, que hay un porcentaje también muy alto de universidades, de profesionales iraquíes. Es una red en la que el 50% participan personas de Irak, personas de Irak dedicadas al patrimonio. Están todos los directores de museos, están los directores de yacimientos arqueológicos, mucha gente está fuera en este momento de Irak. Y se conectan y les damos noticias desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Francia, los lugares en los que han salido de Irak por, por, un motivo de, por los motivos de la guerra de los últimos años. Y tratamos de vincular a toda la gente que, que estando en Irak, que están trabajando, le, queremos darles un mensaje. Y es que tenéis todo nuestro apoyo y esta red está a vuestro servicio. Muchas gracias. Bien, pues mi nombre es Juan Bolaños, eh, mi oficio es el marketing y, y formo parte de Amigos de Medina Zara como muchos de los que están hoy aquí. ¿no? Entonces, nosotros venimos puramente de la sociedad civil, como, como ya se ha dicho. Y me ha gustado mucho la expresión que he utilizado antes Pedro García del Barrio como activistas, yo diría activistas manontropo, pero y, y realmente es nuestra, nuestra verdadera vocación. Y... Y bueno, en principio a la organización le ha interesado nuestra forma de trabajo, le ha interesado la forma de enfrentarnos desde la sociedad civil al patrimonio y es modestamente un poco lo que venimos a presentar. Esperemos que también sea de vuestro interés para vosotros, teniendo en cuenta la abrumadora del nivel de nuestros ponentes. En principio, la Asociación Amigos de Medina está, como ya he comentado, un colectivo ciudadano que viene de la sociedad civil, y que nace con la, con la voluntad de propiciar una mirada contemporánea sobre el patrimonio ¿no? y establecer una línea continua entre el pasado, el presente y el futuro. ¿no? Básicamente, básicamente, nosotros entendemos que el patrimonio sirve para hacernos mejor. ¿no? Igualmente, que entendemos que la educación sirve para construirnos como individuos. La función básicamente de la educación es esa, de construirnos como individuos, como ciudadanos. La, fun la función del patrimonio básicamente es la de construirnos, ser mejor como colectivo. Es un patrimonio colectivo en el que fundamentalmente entendemos que, que realmente es su función principal al margen de otros valores, ¿no? Y entendemos desde la sociedad civil, la investigación, la conservación y la difusión, entrando en la difusión, lo que sería la educación, el turismo sostenible y, y por supuesto, la promoción cultural, ¿no? En este sentido... Si es para nosotros importante establecer una serie de conceptos, eso sería un poco nuestros valores, ¿no? Nuestros valores a través de los cuales nos movemos, ¿no? En principio, como ya hemos dicho, somos una asociación independiente, nuestra función es independiente tanto de la Administración como de cualquier tipo de organismo que actúe sobre el patrimonio, actuamos directamente como miembros individuales de la sociedad civil. Eh, como ya hemos dicho, entendemos que la función principal del patrimonio era de construirnos, ser mejores como colectivo y entendemos que su rentabilidad económica es una feliz coincidencia. ¿no? Incluso, aunque no tuviera rentabilidad económica, tendríamos que seguir valorando y poniendo en valor el patrimonio. Por supuesto, no tenemos más remedio que establecer una mirada contemporánea sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque la, es nuestra mirada. Toda mirada que realiza una persona que está viva, inevitablemente una mirada contemporánea. ¿no? Por supuesto, es la mirada que nosotros realizamos. Eh, es una voz en la ciudad. Esto para nosotros sí es importante. Es importante que exista una voz en, en la ciudad porque fundamentalmente eh, de patrimonio se habla mucho y existe cierta tendencia a utilizar los valores económicos y directos sobre, sobre el valor del patrimonio. ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido una polémica, no una polémica, perdón, por, ha habido un debate en la ciudad donde se ha hablado sobre la necesidad de la iluminación de Medina Zahara. ¿no? Entonces... Básicamente, eh, en la ciudad se han, las, se han oído el debate en función del número de, turismo, el número de turistas el número de prenotaciones que va a haber en la ciudad. ¿no? Nosotros venimos a decir si fundamentalmente la función del yacimiento, lo principal, como ya hemos dicho, es la conservación y la investigación, fundamentalmente los recursos económicos deben ir destinados a eso. Todo lo que sea menos menoscabar esas dos funciones principales, para nosotros sería un error. Sería un error. Esa voz no existía en la ciudad, por lo menos nosotros no la hemos oído. Ese, ese debate, esa intención no, no, no se ha reflejado en la ciudad. Por eso es importante para nosotros el cumplir esa función. ¿no? Evidentemente, en este debate, por ejemplo, de la iluminación, se habla mucho del coste que tiene la implantación, pero no del coste que tiene su mantenimiento. Si el presupuesto permanece igual, si el, si el presupuesto de Medina Zara permanece igual, Quiere decir que esos recursos van a ir detraídos de otras funciones que para nosotros son principales. Y para nosotros es importante que lo accesorio no trabaje para que lo principal, no trabaje para lo accesorio. ¿no? Pero es importante, como ya hemos dicho, que exista esta voz. Por otra parte, un carácter propositivo, no nos gusta tampoco fun, trabajar sobre grandes palabras, sino sobre hechos concretos. ¿no? Si, si entendemos que hay algún problema, pues plantear una alternativa, plantear una propuesta, plantear unos datos que aunque no estén cerradas, pero sí por lo menos planteen cuestiones propositivas sobre las que se puede hablar. O dicho de la forma como se dice habitualmente, trabajar con papeles, ¿no? ¿no? se trata de soltar un discurso, sino plantear una propuesta y sobre esa discutirla. Y por último, esto sí es importante, el conocimiento realmente, el propio conocimiento, es también, perdón, una fuente inagotable de diversión y libertad. A veces se entiende frente a la cultura del selfie, ¿no? Nosotros venimos, de una generación, nosotros venimos de una generación que disfrutábamos mucho con Isaac Asimov y con Carl Sagan, que eran grandes difusores con un gran rigor. Frente a eso, cada vez más existe de la cultura de ir a los sitios a hacerte una foto. Esta cultura del selfie, donde el patrimonio, fue parte de una decoración donde la gente no va allí realmente a disfrutar del conocimiento, a disfrutar de esa investigación previa que ha habido, sino realmente a decir, he estado allí. ¿no? El caso más sangrante que surgió en las redes, fue este hombre, que, este chaval que estuvo en los campos de concentración haciéndose fotos, ¿no? Y lo colocó por todas las redes sociales, ¿no? Para eso, él no tenía ni idea de dónde estaba, ¿no? No tenía ni idea de dónde estaba, para mí lo importante es que estaba en el campo de concentración, haciendo un selfie con un, con un gran Morgan. ¿no? Por eso puede estar en cualquier tipo, puede suceder en Medina Zara, puede suceder en cualquiera de los yacimientos que hemos hablado, y para nosotros es importante el transmitir que a través del conocimiento también hay placer, ¿no? También hay, también hay capacidad de disfrutar. Perdón. Nuestro modelo, por el que no han llamado aquí, es bastante simple, ¿no? Porque nos han llamado aquí a la Bienal de Patrimonio. ¿no? Básicamente, nosotros planteamos, independientemente de los socios que estamos, de los socios que pertenecemos a la asociación, tenemos colgada en nuestra web una propuesta de actividad, abierta de actividades. Aparece un formulario, cualquier persona... Puede acceder y proponer una actividad uh, en función de, en fin, de sus intereses. ¿no? Y la asociación establece a través de unos criterios de selección qué tipo de actividades se realizan ¿no? en función de su viabilidad económica. Como hemos dicho, somos una sociedad civil, intentamos que todo lo que hagamos sea autofinanciado, uh, que se adecue al objetivo objetivos de la asociación, como ya hemos dicho anteriormente, y el impacto de la, de la, de la actividad posteriormente. Se, re, se realiza una función de financiación colectiva y, por último, una gestión colectiva del proyecto. Entendemos trabajar por proyectos. Eso quiere decir que diferentes personas, pertenezcan o no pertenezcan a la asociación, se pueden ir incorporando a los diferentes proyectos. Y motivo también de esta participación en la Bienal, lo que sí nos estamos planteando es el acceder realmente a una una red de comunicación internacional en la que en el momento no estamos trabajando, pero que sí consideramos que sería interesante para nosotros el, el compartir experiencias con otras ciudades. En este sentido, yo creo que es interesante lo que ha dicho antes Antonio Zurita. No se trata, uno no tiene por qué crear todo desde cero, ¿no? sino que si nosotros realmente detectamos en este proceso, que realmente hemos empezado a meditarlo con nuestra participación en la Bienal, que existe algún tipo de red en el que sea interesante incorporarnos, pues nos incorporaríamos a ella sin necesidad de estar continuamente inventando o redes nuevas. ¿no? Pero sí es cierto que esto no lo habíamos planteado, nosotros teníamos una función bastante local, bastante de... con respecto a la ciudad, pero ahora sí nos lo planteamos. Uno de los ejemplos, para entenderlo un poco mejor, ¿no? de lo que hacemos, es Escuchonos Nojaco, que es una intervención colectiva de arte contemporáneo en Medina Zara durante el año 2015-2006, cada año realizamos fundamentalmente una intervención colectiva. ¿no? La del año pasado fue Kuchun Jaco, que era, como ya he dicho, una intervención colectiva de arte contemporáneo que incluía la realización de una campaña de mecenaco la realización de un taller público de cerámica en la Escuela de Arte de Dionisio, donde se producía la obra, y la instalación pública en el patio del museo. ¿no? Y la organización luego de un debate donde se debatía uh, realmente la relación entre patrimonio, ciudad, arquitectura y arte contemporáneo. La dirección de Kuchonoha, que pertenecía a Pedro Caro, que lo tenemos aquí en primera fila, a Isa Yanase, una artista japonesa, y a José Escudero, que es director de Medina Zara. Y el equipo de trabajo, fundamentalmente lo tenéis ahí, eh, específicamente para esta función. Se realizó una pieza, a través de la venta de esta pieza se consiguió la financiación colectiva, tuvimos 250, 250 mecenas, luego se realizó un taller de cerámica con siete profesores y, y 15 alumnos, Posteriormente se realizaron las pruebas de montaje, se realizó todo este proceso y se trata de que se, se realice de forma abierta, ¿no? de forma que la gente que lo solicita pues vaya participando. Se realizaron diferentes pruebas de montaje en el propio patio, se realizó luego un, un montaje público. Eh, aquí, aquí tenéis un poco la, la, la obra final. Aquí tenía Kuchonohako, que significa en japonés caja en el aire. Era muy impactante cuando la gente llegaba a Medina Zara y veía esta obra. Finalmente, justamente en el patio del museo, ¿no? con una obra que tenía mucha relación con la cerámica, cerámica contemporánea, o no bueno, podéis de otra forma, porque se ha hecho, ¿eh? se hizo el año pasado, pero que tenía muchos recuerdos, muchas reminiscencias de lo que es la cerámica verde manganeso y la cerámica califal y la cerámica, cerámica omeya, ¿no? Tenía todas esas fuentes de inspiraciones. ¿no? Esto, por supuesto, lo podáis ver con más detalle en nuestra página web, amigos de y en una web específica que hicimos, una web de proyectos, que hicimos específicamente para este, para este proyecto. Aquí tenéis la inauguración y también realizamos luego una acción de performance dance de Maribel Martín Roldán, donde realmente tuvo una cierta interacción con, con la propia pieza. Pero sobre todo era muy interesante, a margen de la interacción profesional de, de este artista, también era muy interesante la interacción del público, realmente del público que llegaba a Medina Zara a encontrarse eh, en un yacimiento del siglo X y se encontraba con esta obra de arte contemporáneo justamente en el patio del museo. Luego, por supuesto, se realizó una mesa de debate. El desmontaje, que también se hace público. Y bueno, Banzai, que en japonés se dedica 3.000 años, que dure 3.000 años, por lo menos el vídeo que hicimos que dure 3.000 años. Desplazamientos es la obra en la que estamos ahora. Nosot eh, es la intervención de arte contemporáneo que estamos realizando, que será de 2016 y que estamos todavía en activo. Estamos realizando. Es un proyecto de colaboración también de arte contemporáneo en el que tratamos las piedras, las piedras que se construyeron en Medina Zahara y hablamos de los desplazamientos, tanto los desplazamientos desde las canteras, se realizó un estudio de las piedras que construyeron en Medina Zahara y su desplazamiento hasta las canteras, hasta eh, el desplazamiento posterior, como antes se ha hablado anteriormente, en el expolio. Cuando se habla de concienciar a la gente o de difundir el concepto de expolio es muy interesante cómo a través del arte estos conceptos se, bien, se, pueden, se pueden realizar. Eh, y lo que va a consistir esta acción, esta acción va a consistir, bueno, tenemos aquí bajo la dirección de un artista que propone, que propone a la asociación La Acción, que es Miguel Ángel Moreno Carretero, y José Escudero Aranda, que es el director de, de Medina Zara. Por supuesto, hubo una financiación colectiva que estamos todavía en activo, que son estas cajitas, que son, las traigo aquí, traigo aquí un ejemplo, eh, unas cajitas diseñadas por el artista de Miguel Ángel Moreno Carretero que a través de la venta de estas cajitas pues, conseguimos la financiación de todo el proceso, incluyendo la difusión, o sea, dentro del proyecto no incluimos solamente los que son materiales y lo que son la propia, la, la, la propia construcción de la obra, sino que también incluimos dentro de los costes eh, la propia documentación y la propia difusión. ¿no? Eh, fue una obra firmada y seriada por Miguel Ángel Moreno Carretero. Aquí lo podéis ver en más detalle. Y bueno, este es uno de los mecenas, en este, caso, en este momento tenemos 200 mecenes. Vaya, parece... ¿se ve? ¿No? Yo estoy viendo aquí, pero no... Eh, bueno, eh, en realidad, la obra se llama Desplazamiento, yo le llamo o sea, el expolio al revés. Porque lo que se trata es de que el público construya esta serie de piedras y las lleve desde el museo al yacimiento. Se lleve el público sin buscar entre estas piedras y, y las incorpore al yacimiento. Se realizan una serie de talleres donde se están construyendo esta serie de piedras. Aquí tenéis la elaboración de las piedras, donde, por supuesto, público es público, como a través de nuestra web, la gente se puede ir incorporando. Se puede... Aquí tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Molino Carretero, que es el director de este, de este proyecto. En este momento se encuentran en la en este pues, en, en cueva del Pino, pendientes de que, de que realicemos la performance que será directamente durante el mes de enero. ¿no? Durante el mes de enero realizaremos esta performance. Y estos son un poco las actividades que realizamos, que también tenemos aquí un poco ejemplos, que básicamente tratan de cumplir un poco los objetivos que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y que básicamente se trata de vivir el patrimonio, ¿no? De vivir el patrimonio de alguna forma, ¿no? La presentación de las caballerizas reales que, que hicimos, una intervención artística en Medina Zara. Tradicionalmente no hay mucho arte contemporáneo en el patrimonio, ¿no? Sí, ya simplemente… Es, básicamente, sería patrimonio vivo, una acción de, de dibujo. En fin, no tienen mayor interés que una enumeración de actividades que podéis ver directamente en la web. Y, bueno, simplemente despedirnos aquí con esta pequeña cita, que es importante, como hemos dicho, la mirada contemporánea. ¿no? Al final y al cabo, un yacimiento no deja de ser un diálogo entre lo que uno encuentra y... Y el, y el propio espectador. ¿no? Y aquí nos podría encontrar aquí y, y nada más.